¿Lo reconoces? Joker. Uno eh, Víctor Bondum. Si necesitas más tiempo, puedes poner. Víctor Bondum, eh, la Clutor. Ni siquiera lo estoy viendo, pero ya, ya llevo tres puntos, eh. La Clutor. Pausa el video. ¡Ay! ¿Cómo se llama este chango? Eh, el Conquistador... No, eh, ¡Ay, Dios! ¿Cómo es que se llamaste? ¡Ay, no! No me acuerdo. ¡Kang! El Conquistador. Puta madre. No me acordaba, no me acordaba. La verdad que no... Sabía que era algo de Conquistador, pero no me acordaba que era Kang. Kang, como igual como el de... el de... Ay, ¿Cómo se llama esto? El de Star Trek la ira de Khan. Eh, Bane mm, Kimping llevo 5, llevo cinco, eh <risa> Doomsday Doomsday ¿Quién se trata? Ultron 7 Voy 7. Mira bien las imágenes. Eh, eh, mira, mira casi, me mando, casi me mando una cagada. Eh, es Dark Psych. Casi le digo Apocalipsis, pero es Dark Psych. 8 eh, puntos, ¿no? 8. Magnus. Magneto. Muy bien. Eh... Siniestro. X-Men. Recuerda que nos ayudas mucho dándole me gusta al video. Eh... Poisonip. Eh... Hiedra Venenosa. Eh... Lagarto o King eh King eh, Cock eh, King King bueno King cock King Cock no es o sea clean, o sea pero se entiende ¿no? o sea no quise decir eh cock, pero cro eh, eh o sea es croc no cocqui eh, eh, se entiende no yo, yo me lo digo válido me lo digo válido pero no es Coc no es coc no es cocina no Puta madre. Puta madre. Eh, ¿Cuánto de 12? Apocalipsis, ahora sí es Apocalipsis. ¿Lo reconoces? Eh, Deathstroke. Loki. voy 15, Harley Quinn, eh, ah este es, no no me acuerdo, no no no pero no, no, no, no, no que no me acuerdo este es Marvel de Thor pero no no me acuerdo Ah. Veamos si lo recuerdas esta vez Eh, si, sí, este Cabeza de Poronga es eh, El enemigo de Superman eh, Brainiac Brainiac Brainiac Yo me lo sumo, 17, me lo sumo 17, 17, Brainiac A Ref Skull O zoom, o Flash de Reverso, depende como lo vean. ¿Cómo te está yendo en este reto? Eh, vamos 22 de eh, Thanos. Eh, yo llevo 19, ahora 20, con Thanos 20 de 22. 20 de 22. ¿Cómo me está yendo? No sé, bien. ¿Por ahora? Lo estamos manejando. Por ahora lo estamos manejando. ¡Venon! ¡Venon! ¡Sí! ¿Sabes de quién se trata? Eh, Mefisto. Yo siempre me acuerdo Mefisto. Mephisto. No, nada, so, nada que ver. Ah, era. No, Gela, Gela. Gela era, ¿no? Gela, Gela, Gela, Gela, Gela, Gela. Gela, Gela. 22, y 25. Sé que no te rendirás tan fácil. Galactus. 23. Black Adam. Antiguamente un Shazam. Ay, ah, ¿cómo se llama este? Eh, este es la fusión entre Char Javier y Magneto. Eh. ¿Cómo que se llamaba? ¡Ay sí, esta fusión es buenísima! ¡Cómo verga se llamaba! ¡Ay, no me puedo acordar! Sé quién es, pero... no me puedo acordar. ¡Qué cagada! ¡Ah, sí, ¡Esta madre! Eh. Go eh Gorilla gorila Grot eh, o Gorilla Cock. Eh, eh, no es Cock, pero es eh, go Gorila... Troc. Gorilla. Gorilla, no sé cuánta mierda, pero Gorilla. Gorila, gorila Groc. Eh, creo que es algo así. Grot, Grot. <risa> Gorilla Cock. <risa> ¿Te imaginas? <risa> ¿Por qué? 25, 25, 25. Eh, yo lo doy como, como válido. La y eh, Rino. 26 treinta. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah me ¿Qué es un titán? ¿Es un titán, ¿qué onda? Eren. <ríe> Porque... <ríe> no no me cagaste. Doctor Octavio Topus. Eh, Black Manta. ¿Ya formas parte de nuestra familia en YouTube? Suscríbete. Eh, la abominación. Abominación. Sí, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy la abominación. Eh, 29-34. El general Sot. Ese es el general Sot. Si el señor general Sot me pega un tiro en el, el, el choto. Sí sí sí. Está muy cambiado. Se, se ve que es de, lo, de los nuevos que yo no he visto. no no cómic que yo no he visto porque no lo he visto, sí, el general Sot. Muy, muy chulo, tío, la, la estética que le han puesto ahora. <coughs> muy, muy bueno, perdón. Muy bueno, eh. El escorpión Y sí, no es el escorpión dorado ¿Te imaginas? Ahí es el escorpión dorado 31 de 36 ah, ¿Cómo se llama este? ¿Es metalo? ¿Será una nueva versión de metalo? No creo, metalo no sabía así Pero tiene la M ¿Será metalo? Metalo, era Metalo, viste, pero le cambiaron el, le cambiaron la estética, pues, bueno, de 32, de, 30, de 37, nada vale. ¿eh? Lo estás haciendo muy bien, falta poco Eh, sí, ¿cómo se llama este? El enemigo de Dark Devil. eh, ay, ¿cómo se llama este pelotudo? Bullside, Bullseye Bueno, Bull Age, bueno, Bull Cyber, como... 33, 33 de 38. Eh, está complicado. ¿Me responde o no me responde? No me responde el otro. Eh, ¿Quién es este? Lopan. Lopan era del... Regato bar, del barrio chino, nada que ver. Eh, no creo que sea el de Batman la cabeza de la serpiente ay cómo se llama eh... ay mi cabeza no cómo se llamaba me olvidé me, me bloqueé me queda así como la cabeza de la corte la cabeza de la serpiente ay yo no no me acuerdo el mandarín Ana Kevin super ya estamos en la pregunta 40. ah No, no me acuerdo oh, No, no tengo ni... That hand, no, no, no El pingüino 34 y 41, que asco Eh, Ay... De los Skrull, no? De los Skrull, los, los... ¿Cómo mierda se llama este video? Eh, Super Skrull, bueno Skrull, yo, yo me lo doy, era un Skrull ya cae queda súper otra cosa pero ya me lo... Ya me lo ay ya 35 a bueno a saltijo, es? este... Me, este si sí es Mephisto es Mephisto Mephisto, viste por fin me salió Mephisto, si lo vengo tirando hace un montón de tiempo Mephisto, 37 37 y 44 Ah, uh, eh, ¿cómo se llama este? Eh, Deadshot. Qué traje raro le pusieron ahí, pero bueno, Deadshot, Deadshot. Sí, sí, sí, me sirve. 38-45. Eh, eh, ¿el Ghost Raider malvado? Eh, cagaste. <risa> Algo rey de malvado eh, Carnage, Carnage, eh, la araña roja, <risa> nada que ver, okay. eh, eh, eh, eh, esto es un, esto es un centinela. No sé sí, si sí me lo puedes tomar como... Oh, mm, eh, molde maestro. Eh, mother, eh Molde maestro. Pero el que fabricaba el otro centinela. Pero es un centinela, molde maestro. Los centinelas. Bueno, no, no, no, no, no, O sea, ya... Eh, es, los centinelas son muchos. Entonces, del tema me habías puesto molde maestro. Pero bueno, 40 y eh, 49. Eh, ah, sí. Eh, ¿Cómo se llama este hijo de puta? Está es el ruso que pelea contra Wolverine. Eh, Omega Rojo. Omega Rojo. Yo me lo, doy como, me lo doy como dado, ¿eh? Omega Rojo, vamos, 41. Ahora nuestra pregunta secreta. Eh, Green Goblin, eh, el duende verde. El duende verde. Te retamos a que comentes tu respuesta. 42. 42. 42. 42 le he pegado, le he pegado, 42 you <laughs>